de impuestos es profundamente insolidaria con las clases medias y trabajadoras Nosotros no somos partidarios de abaratar el despido somos... Voy a meter la tijera a todo salvo la sanidad y la educación Te contamos en educación, nos cargamos a varias generaciones Yo no voy a hacer el copago Hay que marcar la línea roja pues No vamos a reducir el gasto social Y yo desde luego no pienso dar ni un solo euro de dinero público No va a haber ningún rescate de la banca española Nunca he recibido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. If Monica Lewinsky says that while you were in the Oval Office area you touched her breast when she be lying. ¿Cómo se está todo sobre todo eso? aquí hay un presidente del gobierno que va a dar la cara y que no se va a esconder. Eso es un insulto a los españoles. No mientas más, amor, viejo deseo, no pretendas de mí más que el perdón. Te creía ayer, hoy no te creo. Todo el mundo lo sabe, está publicado, no voy a recuperar ahora los datos. No responde a la verdad, es total y radicalmente falso. No mientas más, hoy no te creo.